entonces estas dos cosas pesan mucho. Yo creo que se habló aquí ya de que, de que el colectivo de dirección del equipo va a mantenerse. O sea, los, los entrenadores que, que, han, que, que han venido trabajando en los últimos años eh, y que han logrado lo, los resultados estos con el equipo, se van a mantener en la dirección del equipo. Y lo otro fundamental que pienso es que hay que decir desde ahora que nosotros el objetivo es mantener los resultados que tenemos. Todo apunta hacia allá, hacia mantener los resultados que tenemos. Vamos a trabajar en función de eso. Eh, ya se explicó aquí que los atletas están eh, motivados, el colectivo de dirección está preparado y trabajaremos en base a ese objetivo, mantener los resultados que, que lleva el equipo en los últimos años.